Bueno, pues decidí hacer mi Erasmus porque considero que es una opción necesaria para todos los estudiantes hoy en día y porque también creo que hoy por hoy, tal y como está la situación en España, es una cuestión de supervivencia laboral. O te vas fuera o no tienes trabajo. Pues yo decidí irme fuera de España porque <risa> veía que no iba a tener oportunidades ni de trabajo ni de desarrollo personal. Escogí Bruselas porque creo que es una ciudad en la que, en la que puedo tener muchas oportunidades de trabajo en lo que es el, en el sector de mi profesión, que es periodismo, y por eso escogí Bruselas. Y yo aproveché que mi novia se iba de Erasmus a Bruselas para buscar trabajo por la zona del Benelux. En cuanto a la educación, es cierto que yo en España he tenido mucha suerte porque siempre he estudiado en un colegio público, instituto público y universidad pública, y todos los profesores que he tenido han sido muy competentes, y eso ha hecho que, que cuando llegué... A la, Universidad de Bruselas, a la Universidad Libre de Bruselas vi que, que el nivel, de, el nivel mmm, educativo no era tan alto como en España. Mmm, por ejemplo, aquí cosas que dan en cuarto de carrera como algo muy importante, nosotros los hemos lo hemos estudiado ya desde principio como algo básico y en eso es algo que yo he visto que en España estamos mejor. Sin embargo, tengo que decir que aquí los estudios son mucho más baratos, un máster... Sea el que sea, aquí en una universidad pública te cuesta 800 euros, mientras que en la Universidad Pública de, de Valencia me parece que el de periodismo, el más barato, no sé si está en torno a los 6.000 euros. Y eso es algo a tener en cuenta. Mi situación en España puede ser que acabo de terminar las prácticas de un grado superior de mecánica naval y no veía ningún otro trabajo ni oportunidades relacionadas con mis estudios, así que decidirme fuera. Pues algo que echo de menos, obviamente, es a mi familia, a la gente importante para mí. Sin embargo, creo que algo también muy importante aquí es el clima, que aunque hoy, por ejemplo, tenemos sol, no es algo habitual. Llueve bastante a menudo y es algo que hace que, que estés un poco triste. Bueno, pues lo mío es una decisión a largo plazo, porque yo creo que en España no va a haber trabajo durante bastante tiempo. Pero, sin embargo, mi deseo no es quedarme aquí en Bélgica, sino probar suerte en algún país como Canadá o Estados Unidos. Yo sí que me planteo quedarme en Bruselas, eh, porque creo que puedo tener trabajo el día que termine la carrera. De hecho, ya tengo ya puedo encontrar un sitio donde hacer prácticas y cobrar por ello. Y, creo que la situación en España va a tardar bastante en cambiar sobre todo porque parece ser que nuestros políticos no tienen ideas para sacarnos de la crisis y porque además mi, mi profesión, mi futura profesión, aparte de la crisis económica que está, pasando España, que está sufriendo España, tiene otra crisis que, que es la crisis de los medios que no sabemos muy bien cómo, cómo salir de ella. Pues las oportunidades que tengo aquí, que en España no hay, es un trabajo, además con un sueldo bastante bueno para ser el primer trabajo de mi vida. Eh, y aquí un trabajador no cualificado pues cobra bastante más que en España un ingeniero o un arquitecto bueno a mí me gustaría decirle algo a la sociedad española en general y es que, que no se dejen avasallar que reclamen sus derechos que si otros países de europa pueden estar viviendo medianamente bien o por lo menos mejor que en españa porque nosotros no para mí es un es, es doloroso al fin y al cabo salir de tu país y en cuanto a los políticos me gustaría decirles que, que no sé qué están haciendo con España, que están promoviendo que salgamos del país cuando en todo caso lo que tienen que hacer es luchar por los investigadores, luchar por, por los estudiantes, luchar por la gente cualificada, por sus estudiantes españoles cualificados que están saliendo de España, nos están recibiendo con los brazos abiertos fuera de, de nuestro país y, y en nuestro país no nos quieren y, y nos incitan a salir. No puede ser eso porque no sé qué va a pasar el día de mañana si no nos tienen allí para ayudarles. No sé quién va a pagar sus pensiones y no sé. Yo creo que los políticos deberían tomar como ejemplo a otros países, pero teniendo en cuenta sus propias posibilidades. No copiar iniciativas simplemente porque los otros países lo hagan. Exactamente.